Muy buenas chicos, bienvenidos. Les quiero mostrar algo que está sucediendo en estos momentos en Ibagué Tolima, relacionado con lo de los taxistas. Permítanme un ticko ya les pongo la cámara mostrándoles el ángulo. Ya sé que desde hace rato no les traigo vlog pero les quería mostrar lo que está sucediendo en estos momentos. Ha ocurrido pues un inconveniente con las empresas de taxistas. No sé exactamente cuál, pues aquí en Ibagué Tolima hay varias. Han hecho paro, han hecho un trancón impresionante, la verdad. En estos momentos yo estaba en la buceta, me tocó bajarme y va pues, a hacer algo relacionado con mi empleo de logística me he tocado pues como les estaba comentando me he bajado del vehículo para mostrarles ya es imposible llegar hablé con el jefe que no se puede hacer absolutamente nada imposible llegar a las 5 de la tarde en este momento son las 4 y 32 ya ya créanme que no alcanzo a llegar algo que les quería mostrar vean en los carros o a sea, los taxis los amarillos están allá quietos para no dejar pasar a ningún vehículo chicos pueden creer esto o sea la verdad que es alarmante esa situación nunca llegué a pensar que esto ocurriera la primera vez que veo que ocurra algo así relacionado con pues que los taxistas no dejaran pasar a la gente ya me voy a acercar como directamente al problema para mostrarles vean chicos ahí le están diciendo hay un taxista gritando allá al fondo diciendo que pues nuevamente se atraviese para no dejar pasar a nadie. Ahí está dando que nuevamente pase. Emma, me voy a acercar. Entonces, espero no tener problemas. No voy a tener problemas. Voy a, voy a hacer esto con mucha seguridad. Quiero documentarles paso a paso detalladamente lo que está pasando. Estoy seguro que este video ojalá lo puedan ver muchas personas. Vamos a ver qué ocurre. Espero que no tengan ningún problema con un taxista. La verdad que es impresionante esto. Vea, ahí están dejando pasar de a poquito. Como pueden notar, empezar pues, a un poquito de espacio para que pasaran esas retro bueno chicos parece que ya están normalizando todo creo que he llegado tarde vamos a ver, seguiré buscando donde haya más lugares así atrancados. como podrán notar había altísimo carro estancado había mucho, mucho vehículo, camiones bueno de todo tipo, motos únicos que podían pasar tranquilos eran las ciclas la verdad que pues nunca he visto esto, la verdad. En este momento yo estoy por la 60, por la vía de la Fiscalía, para los que conozcan Ibagué el Tolima, en Colombia más específicamente. Quiero que vean detalladamente la cantidad de carros y vehículos que estaban estancados, chicos, que la verdad me impresiona bastante, vean eso. Claro, llevan mucho, mucho tiempo quietos, por pues, fin si logran pasar. Esto se originó creo que en la 60 con quinta. Bueno chicos voy a moverme al punto donde inició todo, en estos momentos pues, voy a ir hacia la dirección que estoy apuntando, solo que no puedo sacar la otra mano porque la tengo ocupada, voy a ir allá, bueno si sí puedo pasar porque claro había tanto carro quieto que ahí sí está pasando con mucho afán y todo esto, la verdad vean cantidad de camiones que estaban estancados, espero que me estén escuchando bien, Vean, bucetas, bueno, autos, todos estos vehículos estaban estancados, chicos. Llevaban horas y horas en un mismo punto, inclusive muchos habían apagado los vehículos, pues porque como no podían pasar, o sea, de tanto tiempo que llevaban, ahí sí pues les da fan, lógicamente, de tanto tiempo que estos llevaban sin poder moverse un mismo punto, bueno voy a pasar rápidamente por aquí, como van a notar pues eh, los vehículos van tan rápido, la gente está manejando tan rápido que puede ser peligroso, como para notar como tal no hay andén, me toca pasar pues por ese pedacito acá así me toca caminar lentamente, tener mucho cuidado que ningún carro me vaya a coger. Trata de ir por este pedacito de andén, si es que le puede llamar andén a esto. Tener cuidado de que tampoco me vaya a derrapar el celular, pues porque hay mucha gente también en moto y pues me ven grabando y voltean a mirar y dicen como, este chino, que estará haciendo? Este blog pues, quedó como muy a lo colombiano, ¿no? Porque dirán, si hay otra persona que vea a este video de otro país, se dará cuenta pues que esto tal vez se usa solo aquí, ¿no? En Latinoamérica. Que los taxistas exigen algo y no les cumplen, entonces sucede todo esto, de llegar al nivel de que los taxistas tengan que obstaculizar con sus vehículos las vías principales de la ciudad, pues para que les cumplan, ¿sí? O sea, para que como quien dicen, o me cumplen, o te ostacuilizo la ciudad. Y jódete, básicamente. Este pedazo ya está más libre. Llegando por acá a Varsovia, creo que es este barrio. Seguiré donde empezó todo. Bueno, donde creo que empezó todo. Y ya le sigo documentando. Bueno, esta partida está más ligera. como a notar ya hay menos tráfico. Pues la verdad, nunca pensé que sucediera esto. Vamos a ver qué ocurre. Eso la verdad que es alarmante, muy preocupante esta situación. Aquí nuevamente hay como para notar al fondo. Le meto zoom. Como para notar, Igual ya va a pasar por ahí. Nuevamente hay un mini trancón por decirlo así Y como les digo chicos estamos exactamente por la vía Donde se dice que empezó todo esto del trancón Vamos a ver qué tan cierto cómo está la situación allí Bueno chicos por aquí nuevamente encontramos un pequeño trancón Ya avanzando un poco más Ahí como podrán notar hay nuevamente hartos vehículos eh, Nuevamente uso la estrategia de usar el celular como el intermedio para que crean que estoy una llamada entonces pues la verdad en este momento de lo que voy a hacer aparte de toda esa gente que pasa mirándome como diciéndome este chino está haciendo algo lo que voy a hacer nuevamente es acercarme Emma, eh, me voy a acercar un poco más voy a comentarles como parte más entretenidas vamos a encontrar ahí después los del tránsito donde ordenar ya que pues hay mucho mucho carro la verdad vamos a estar ahí, encontramos otro pequeño trancón muera que horas podemos pasar Inclusive creo que puedo meterme rapidito, tratarlo rápido. Bueno, sí, lo logramos. no, no me quedé esperando que me hubiera acabado un buen rato, porque ya le dieron paso a los, a los otros. Bueno, chicos, que la verdad yo nunca he visto la ciudad así, bueno, por lo menos desde que recuerdo o tenga memoria. A pesar de que pues ya hace un buen rato los taxistas se fueron, que abrieron el espacio, sigue habiendo gran... Caos en la ciudad. Todavía más altos vehículos estancados, chicos. Claro, esto lleva tanto tiempo que el tráfico prácticamente se paró de la mañana, según lo que he escuchado y vi las noticias. Esta situación es la verdad que lleva a que muchas personas que tengan que trabajar y movilizarse desde sus hogares a sus trabajos, trabajos, hogares, o sea, pues no puedan hacer esto. Esto la verdad que complica un poco. Y bueno, otro punto que les quería contar es que la verdad o sea, me dio alegría pues poder haber salir en un día como esto ¿no? Pues yo sé que suena raro decir que me alegría, pero me refiero a que logré documentar una situación como estas, que la verdad que se ve muy, muy poco. Como les digo, yo no recuerdo tal vez hace años o nunca haber visto algo así. Y la gente te iba a pasar y miran como que este está grabando, este está haciendo algo. Y bueno chicos, allí donde ven, lo voy a meter Zoom, aprovechando que no hay tanta gente. Tanto chismoso. Allí donde metí Zoom, fue donde se originó todo. Allí pues lógicamente donde vamos a pasar. No puedo correr por allí arriba, así que me tengo que correr aquí derecho por debajo. Subir y ya les muestro cómo quedó todo Algo que me da risa es que precisamente Cuando me bajé la buseta fue cuando los taxi Empezaron a quitarse, o sea un poquitico Más y no logro mostrarles Cómo quedó todo, cómo quedó La ciudad, pero pues por fortuna La verdad alcancé por, por nada, la verdad, alcancé por nada Por nada alcanzarles a mostrar Cómo está la situación aquí en aquí. Vamos a ver cómo está arriba todo Bueno chicos, en este momento les muestro, aquí fue donde se originó todo, en esta parte de allí, aquí este pedazo, venga paso rápido antes de que cambie el semáforo más bien, como fueron notar, sigue mucho tráfico. Antes de continuar el blog, chicos, quería mostrarles unas imágenes que tomé anteriormente cuando pasé por allí, antes de iniciar el blog. Quería mostrarles cómo estaba todo, ahí mostrándoles ya de mi fuente, directamente tomadas por mí, estas imágenes. Así estaban los taxistas, Están los totalmente toda la quinta, en esta parte de la 60, así estaba todo, por eso estaba un caos total. Y bueno, continuamos con el blog. Todo este tráfico que ven es fruto de lo que quedó de, desde esta mañana que empezaron los taxistas a pues, dejar sus carros atravesados. Voy a dejar un poquito más, la verdad creo que ya he mostrado suficiente, he mostrado lo que ha pasado en general. Creo que alcancé documentales partes importantes y pues espero que en la edición no quede tan mal. Espero que me entiendan, que hayan podido pues, ver cómo está esta situación. Espero que ya hayan solucionado todo o que llegue a un acuerdo para que eso nos va a ocurrir. Bueno chicos, después de un rato ya todo se ha normalizado, como podrán notar. Ya las se estaban fluyendo normalmente. Bueno, todo tipo de vehículos, motos, carros, taxis. Todo ha vuelto a la normalidad nuevamente. Y pues menos mal porque la verdad que estaba un poco crítico. Bueno, ya voy a cruzar para coger la buceta, Ya es hora de dejar hasta por acá el blog. Ya me pues, voy a despedirme de ustedes. buscar un buen lugar para despedirme, ¿listo? Y bueno chicos, dos y no siendo más me despiré debajo este árbol, la verdad que por aquí pienso con la buceta, ya donde no les señalé, la verdad que pues fue un vlog pequeño pero interesante, espero que les guste, recuerden pues darme una manito arriba y suscribirse al canal. Muchas gracias dos y no siendo más y hasta la próxima, bye bye, uy.